Se hicieron sí. él con nosotros, Hola, Ceci. bienvenida Hola. Ceci. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Bueno, Muy ansiosos bien. nosotros por tu visita Porque la verdad que cada vez vamos redoblando la apuesta Vamos poniendo la vara más alta Con todas las propuestas que nos trae Ceci Para que ustedes puedan hacerlo en sus casas Porque son súper prácticas, porque son sencillas sí. Y porque además son se hacen hermosas. con elementos <risa> Son hermosas claro. también Porque son con elementos que seguramente vas a tener Y antes de descartarlos, los reutilizamos por les damos una nueva vida bueno, hoy les traje, como verán, oh, que lo levantemos? un florerito. Es hermoso ese florero. Arreglo. mira qué lindo. Ahora cuando Allá. les diga con qué lo hicimos. Perfecto. Mira qué súper original, ¿no? Adivino. Sí. Mira como que es 3D. Es 3D. Mucherísimo. <risa> ¿Qué Excelente. utilizamos? Un ¿Qué abanico abanico sí el abanico de la abuela el, que el abanico no de la abuela sí ¿no? claro mira son vamos a utilizar no como que partesito. utilizamos en el verano ahora que vino el fresquito lo vamos bueno bien en este caso se me desarmó y claro yo dije, esto en algún momento lo voy a utilizar <ríe> a para algo sí bien yo acá ya me traje miren un paso más adelantado sí. en un frasco de vidrio uh -huh. En realidad lo pueden hacer en cualquier tipo de recipiente Ajá. donde puedan, digamos, pegar y que les dé, claro. digamos, la dimensión para poder Excelente. doblar, ¿sí? Ajá. Miren, lo pegué con la pistolita en este caso, Bien. porque pega más eh, rápido, okay. porque esto al ser curvo es como que me hace fuerza, entonces si no, <coughs> otro pegamento Perfecto. lo tengo que ir sosteniendo claro. y demás. Pero sé sí. si no tengo la pistolita, por ejemplo, ¿otra alternativa hay? Silicona. Ah, Silicona listo. líquida. Bárbaro. Silicona líquida. Perfecto. Bien. ¿Sí? La misma que utilizamos siempre, uh -huh. que lo utilizamos. Que un ratito más. Nada por más. contacto, Bien. recuerden. Te apoyamos. Sí. Separamos, dejamos secar las Ajá. dos y volvemos sí, a perfecto. juntar. Bien. Sí. Bien. ¿Qué hice yo acá? Le puse abajo, yo tenía un circulito de madera, Ajá. pero un podemos recortar un cartoncito y demás Bien. para que se nos adhiera mejor, porque sobre Bien. el vidrio cuesta por ahí más uh -huh. que se pegue. Uh -huh. Entonces. En la maderita o el cartón sobre el vidrio se va a pegar mucho y hacemos mejor. La Bien. Y Bien. luego de ahí con la pistolita pegamos. si consulta? Perfecto. La sí. maderita con qué la adherimos al vidrio, con la misma pistolita? Con la pistolita o Bien. con la silicona, con la silicona. Uh -huh. ¿Sí? También. Bien. <risa> Acá bueno. vamos. Ay, chicos, los lentes. ¿Qué bueno. Siempre me bueno, <risa> Yo le paso. Yo soy su asistente. Claro. Sí. Ahí está. Coloco los lentes. Muy bien. No, sé, está. no sé cómo. Ahí, Ahí está. estamos. Bueno, Ahí. bien. <risa> Siempre tengan cuidado con la pistolita sí. de no quemarnos. Yo tengo acá <risa> mi elemento, sí, con el que voy apretando, <risa> sí, para que esto se pegue. Bien. Hay que mantener unos segundos y ya queda firme, ¿verdad? Queda firme, en un ratito. la Sí, es práctica, pero. A veces también quema. Ah, uh -huh. detalle. Yo en este caso corté acá un pedacito. Ajá. Ahí, entonces ahí pego, Perfecto. ¿sí? Yo ya tengo los dedos un poquito ya quemaditos Uy, y demás, claro, entonces claro, no no, experiencia, no esos dedos. ya tiene experiencia no me doy, la profe. Exacto. Bien. Tenemos que sostener. Ajá. Bueno, y así de esta forma vamos pegando todo, ¿sí? Claro. Bien. bien. Luego que hice, tomé una tapita. Sí. Cualquier tapita. ¿Para qué? Para que eso me quede protegido ah. y más resistente y no se me desplaya. Con silicona apliqué alrededor de la tapita, y ahora lo vas a seguir haciendo, ¿Sí? y con un hilito lo corré. Ah, ah muy, bien, muy bien, claro. Sí, para que quede prolijito. Uh -huh. ¿Estamos? Perfecto. Bien borramos todo así alrededor, no sé si lo querés seguir Genente, haciendo, sí. bien vamos Clarita, usted puede, y otra cosa que hicimos fue, emprolijar acá arriba, con el mismo hilito, el mismo color, obviamente pueden utilizar el hilito que más les guste los colores bien. que les guste, claro. que les regue. todo alrededor, bien para finalizar ¿qué hice? le pegué todos unas pelotitas de madera miren cómo voy colocando de un collarcito que capaz que se rompe exacto ¿Viste? de la exacto. pulserita de un, o semillas pueden ser de también de un collarcito uh -huh. pueden ser semillas saben qué desarmé una vez vieron ah. eso que se ponen eh, el señor colectivero que son todas pelotitas ah en el sí, asiento de respaldar en el asiento que es todo así <risa> entero bueno Ajá. una vez desarmé uno de esos y vivo utilizando porque son un montón de pelotitas ah, está bueno. Y pueden también utilizar esto. ¿Esas también se adhieren fácilmente? Con la, esto con la pistolita sí, se adhiere Ajón. rapidísimo. ¿Ven? Y lo van decorando de esta forma. Ajá, bien. Y esta tapita, Ceci, que yo estoy... Una, decorando vez, ahora. una vez que la decoramos, Eso. la pegamos acá abajo. Bien, también con el, puede con ser el mismo pegamento. con la pistolita o con, o con la, la silicona. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y de esa forma ya tendríamos nuestro florerito terminado. Perfecto. Ahora Perfecto. les voy a explicar sí. rápidamente las flores. Sí. ¿sí? Ah, ah, también son... También claro. les explico las flores. espectacular. En 15 minutos nos hacemos el florerito. Claro, ¿eh? Les ha soñado. Una piñita. Tomé una piñita del parque. Ah, ¿sí? mira. Bien. Le pongo la silicona, la pego, sí, así. ¿Eso es un palito de brochet? Es un palito de brochet, perdón. Bien. Palito de brochet. Uh -huh. eh, en realidad este no, es de difusor. Ah, bien. Ah, sí, un difusor que tenía en casa. Bien. Y así, con un hilito, la sostenemos alrededor. Bien. Bien. Le creamos como una base. Exacto, para que no... Se nos despegue, que no se nos caiga. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Luego, tome una tela. ¿Sí? Uh -huh. Una fibra marrón. Uh -huh. Y vamos a, miren, a marcar con cualquier círculo que tengamos en casa, un platito, un envase. Bien. Perfecto. ¿Alguna tela en especial tiene que hacerse así? Podemos utilizar lienzo, arpillera una tela de sábana vieja. Lo no que, que sea. Tengan. Lo que sea. No, no es una tela especial. Pum, pum. La podemos, la podemos hacer bien. estampada. La podemos claro. hacer a gusto. ¿Por qué lo hice así con un fibrón marrón? Mm. Mm. para que yo Porque yo quiero que el borde me quede así como ah, manchadito. manchadito. Bien. Exacto. Para que no sea tan monótono. ¿Sí? Bien. bien. Con la misma tijera vamos a Hacer un agujerito. Sí. Fíjense, el circulito no me esmero demasiado en recortarlo. Uh -huh. Le saco así como lo desfleco un poquito. ¿Estás complicada? No, no, está muy no, bien, muy, no, bien, muy está bien. bien. A ver, no me caracterizo. No me. No le ponches, Chicho, que todavía no lo termino. No seas malo. No seas malo. Para para Chicho, ver, ponete las pilas. Eh, hago una aclaración. No me caracteriza la prolijidad, a mí. No soy una persona que se, que se dé mucha maña ¿Cuál? con esto. Pero estoy dando lo mejor. Está mejor, está bonito. Vamos, Clara. Todavía estoy esperando el portabelas que prometieron hacer. Oye, oh, es verdad. Lo tenemos que hacer, Clarita. Ya lo vamos a hacer la próxima. Mires, a ver, vamos a hacer el agujerito un poquito más grande Dale. Mientras vos estás con eso, Ceci, ¿querés que vayamos repasando cuáles son los materiales? Dale, dale, dale. Mirá, vamos a poner la plaquita en pantalla para que vos desde casa le saques una fotito con su celular O simplemente tomes nota eh, de lo que necesitas para este adorno floral Que es el florero y también son las flores de tela que estamos haciendo en este momento Necesitas el frasco de mermelada que se acabó, lo limpias bien y listo Ya lo tenés, un abanico para utilizar cada una de esas partecitas Mirá, ahí lo ves bien Hilo, cinta, cordón, pelotitas de madera, de algún collar que se rompió, de algún accesorio que no usas más. Una tapita para la base, del lienzo para las flores, piñas pequeñas también las vamos a utilizar ahí en las florcitas. El círculo en cartón, palitos de brochette. Una fibra marrón, silicona fría, pistolita encoladora y hojas de eucaliptus. Y ahí vuelvo con ustedes. Ay, me encanta bueno, la de eucaliptus. Bueno, me encanta. Vamos al, a la terminación final. ¿Sí? Bien. Sí. Ya tenemos Bien. los retacitos con el circulito en medio. Miren, yo le puse pegamento, apreté. Ajá. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a tomar la telita, el círculo, lo vamos a doblar en dos. Vamos a poner un poquito de pegamento. Uh -huh. Lo vamos a doblar así, de esta Ajá. forma. Ajá. Y, y, mitad, luego, y, y luego lo pegamos acá. Bien, queda Muy como un triangulito. Son tres los que tengo que pegar. Mirá qué lindo. Sí, Miren, sí. claro, le ah, da, da volumen. Pego tres de esos petalitos, luego con una cintita lo termino ahí y tengo mi flor lista. Claro, qué así lindo. Qué lindo, me sí, no sé, sí. Sí, es sí. espectacular. Para que ustedes lo Muy puedan sencillo. hacer en sus casas. Quiero Muy que vean práctico. el resultado final, si lo podemos mostrar una vez más en cámara, cómo queda este bellísimo florero. Mira, con el frasco de mermelada, con ese abanico. Ahí está, mira, están ponchando con hilito, con, ilito, va, con tela, con ¿Y piñas. La ese es el que empezamos a hacer. Podemos pintar. También, perfecto. Me encantó. Y ahí tenemos. Todo el resultado lo que ustedes final. le quieran agregar, eh, crear está perfecto, me encanta, más todavía me encantó, De este, las peñas todo divino, espectacular Bien. Qué alegro no que les sé, haya gustado sí. recuerden que nuestras clases de manualidades sí. quedan sí. cargadas en la página de Instagram sí. arroba mejor de banana off y también la invitación a seguirla a en sus redes sociales la encuentra por allí como sí. Cecilia.oronel y también Mercado de Arte Mendoza donde bueno, van a poder ver más sobre sus talleres si hay alguno de estos materiales que no tenés como la silicona y demás, ella también los tiene por allí para que ustedes los puedan adquirir y empezar a hacer sus manualidades en casa, así que bueno, todos más que invitados a sumarse porque es súper práctico, fácil y hermoso. La verdad bueno, que como queda muy decorativo. La, muy pro, la próxima voy a traer de lo que me han pedido, reciclar latas y demás. Ah, ah muy bien, la, ya te han estado redes. pidiendo. Sí, ya no, Muy sé, bien, sí. bueno, y venimos con reciclado latas ¿no? entonces. Sí, ¿No? Sí, ¿no? Vamos, ¿no? A ¿Lo vamos a ver. Vamos a hacerlo. Gracias. Clarito. Gracias, Listo, Un placer con ellos.